Entrevistas, debates y contenido exclusivo del mundo del stop-motion y el fandom. Todo aquí en Marvel Fan Podcast. Marvel Fan Podcast. Dirige y conduce Manolo Pedraza. Un cordial saludo a todos los que nos escuchan en esta primera edición de Marvel Fan Podcast. Eh, les habla su conductor Manolo Pedraza y el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro eh, con un invitado muy especial. Se trata nada más y nada menos que del señor The Blog Show. Hola, ¿cómo están a todos? Pues muchísimas gracias a nuestro amigo Marvel Fan Cinema por haberme invitado a esta primera edición de este genial podcast. Bien, eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy especial, pero antes eh, vamos con unos pequeños eh, mensajes. Y empezamos de una vez. Hey, ¿qué tal muchachos? Mi nombre es Eddie Rubalcaba, mejor conocido como la voz de War Machine en los Stop Motions de Manolo. Y solamente para hacerles una pequeña sugerencia, les pediré de favor que visiten mi canal de YouTube. Estoy empezando y llevo un gran avance en los Stop Motions. Me gusta lo que hago simplemente. Eh, pueden encontrar mi canal como Brick Films Studios y es uno de los primeros canales que encuentras con un logotipo azul y pues unos cuantos videos así que espero y visiten mi canal les guste el contenido y si es así me harían un gran favor y sería de buena ayuda que se suscribieran a mi canal muchas gracias por su atención ¿Qué tal amigos? mi nombre es Santiago Rodríguez un fan procedente de Colombia llevo unos cuantos años en este bello pasatiempo de actor con mi voz y por medio de este podcast espero pasen por mi canal de YouTube y cuenta de Facebook. Allí me encontrarán como Santiago Fedeo, Santiago fandups Y eso es todo amigos. Gracias, nos vemos. Bien, volvemos eh, con este pequeño podcast eh, que estamos empezando con nuestro invitado de Blog Show. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de, pues, de los muchos proyectos eh, Stop Motion que ha hecho... Eh, este invitado. En, este, en esta ocasión vamos a hablar de uno en específico que personalmente es de mis favoritos, si no es que mi favorito, y es uno que se llama La Pieza. Entonces vamos a ir eh, poco a poco por fases de producción y la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo se te ocurrió la idea de adaptar el cómic de El Botón de DC? A, a esta historia pues tan particular que hiciste en, en el stop motion ok, pues bueno como muchos sabrán yo soy súper fanático de las historias de DC Comics, en la actualidad tienen cómics increíbles y una de las mejores historias sin duda es este cómic de El Botón, yo fui muy fan de este tipo de cómics un, un poco más alternativos desde que leí Watchmen, Watchmen es uno de los mejores cómics sin duda alguna y de aquí fue como empezó Watchmen, siguió con el cómic de Doomsday Clock y de, de este eh, fue que me inspiré un poquito para hacer este de, de la pieza. Yo he leído estos dos, sin embargo, jamás había leído, no tenía oportunidad de conseguir el cómic de El Botón porque a mi país, México, aún no llegaba o no había encontrado una tienda. Entonces, investigué un poco de qué iba este cómic más o menos y también fue como una interpretación propia. No había leído el cómic, se me hizo una idea interesante adaptar este, esta versión de cómo yo creía que podía ser el cómic del botón con la premisa ya pues planteada. Y así fue que nació el concepto de hacerlo en Lego y en un stop motion. Sí, eh, pues yo sí tuve la, la oportunidad, no leí el cómic, no lo tengo físicamente, pero sí lo leí en, en o oh, bueno, lo escuché más bien en formato de videocómic. Y la verdad es que se me hizo interesante tu propuesta. Eh, realmente pues, no sabía que te habías basado en, en Doomsday Clock y en Watchmen. Eh, y te quería seguir preguntando, ¿cuál cuál fue como, como cómo, decirlo? ¿Qué, qué, ¿Qué referencias o qué ideas tuviste al escribir el guión? No sé si tengas alguna anécdota que nos quieras contar o algo por el estilo de la escritura del guión en sí. Pues mira, en ese tiempo todavía no tenía mucha estructura al hacer un stop motion. Desde que yo empecé, eh, siempre el guión iba en mi mente. Es decir, empezaba a grabar y se me ocurría que tal escena podría quedar bastante bien. Entonces, a la hora de estar grabando, añadía los diálogos, añadía los, mmm, pues to todo los planos, los cuadros, todo como en mi mente se iba procesando a la hora de hacer el stop motion. Cuando hice ese, eh, ese, ese como cortometraje, ese break film de, de The Beast, ya tenía un poquito mejor la estructura, pero no del todo. Al estar haciendo, por ejemplo, una escena donde el Joker llega a la cueva se me ocurrió que sería una buena referencia poner la palanca con la que él golpea a Jason Todd, porque aquí también salió un Robin. Entonces, así, a la marcha se me fueron ocurriendo varias referencias, como esa de la palanca, o en el Super Café, alguno que otro diálogo gracioso de Superman y de Batman. La mayoría de referencias que puse en ese video fueron a la marcha de estar haciendo... El, pues, la grabación, el rodaje de esta pieza y pues en, en general todo el concepto de la pieza sí, está inspirado 100% en el cómic de El Botón de DC Comics. Eh, prácticamente con tan solo ver la portada de ese cómic se me vino toda la idea a la mente de que sería una idea súper cool y pues basándome un poquito, mi inspiración fueron Watchmen y Blog en el sentido de que fueron cómics que me encantaron. y fueron por ellos que decidí hacer esto pero sí está más inspirado en el cómic de El Botón, sin duda. Sí, claro, de hecho eh, fue una, una buena referencia, ahora me estoy acordando eh, cuando hablaste de cuando uno de los personajes el, el que encontró la pieza realmente que hablaba con Robin sobre el túnel infinito que, que aparece en, en la película, en la gran aventura Lego, se fue pues una referencia interesante, incluso yo veía en los comentarios que había gente que decía que, que era como una especie de crossover que tenía conexión también con ese, entre comillas, universo cinematográfico del ego de, de Warner y la, pues DC y pues quién sabe qué otra cosa, pero eso estuve leyendo en los comentarios y tú sí lo pensaste como para estar dentro de, de, de un universo más grande, de, de una de un universo de narrativo más grande, ¿sí? Eh, sí, precisamente porque me encanta el concepto que maneja Warner en sus películas de Lego Movie, donde quienes crean todo el universo Lego son los niños que juegan, o somos, somos nosotros. Nosotros le damos vida a las figuras, a todo el universo de Lego en general. Entonces, este concepto siempre me encantó y siempre trato de ponerlo en el stop motion. En este caso, en la pieza, puse esa referencia porque algo que nos cuestiona mucho el cómic de El Botón y Doomsday Clock es que hay alguien afuera moviendo siempre los hilos. Ese es un concepto súper icónico de estos cómics. Y efectivamente, aquí lo quise plantear en el tema del Lego. Hay alguien afuera que le da vida a todos estos personajes, que mueve las piezas, los bricks y que maneja todo. Entonces, esto es lo que Batman y Flash están tratando de encontrar: ¿quién mueve las piezas? ¿quién mueve los hilos en este universo del Lego? Sí, claro, es, es un concepto pues magnífico, un, un concepto que, que poco se explora, ¿no? Se, eh, como que a veces se deja olvidado en, en ese tipo de, de películas, sobre todo en la animación, porque es simplemente como, como la diégesis, la, la, la historia de, de los personajes en sí y, y no se preocupan por lo que hay más allá. Exacto, bueno, y la verdad es que es un concepto muy, muy, muy interesante todo, pues, uh -huh. todo este, tanto el universo Lego como el universo DC Comics. Sí. Bueno, eh, ya hemos completado la primera parte de esta entrevista. Eh, vamos con otros eh, mensajes y volvemos en un minuto para seguir hablando de este genial stop motion.